Mi hermano Carlos, tú estás activo, la gente le gusta, y su intuyo, Carlos. Sí, ah, yo, no fui otra, yo no estoy de vacaciones aquí en el país y ya está pasando con nosotros, nuestro amigo Carlos. Franklin Mirabal, de nuevo, le impone orden a Dianabel y ella le responde. Mire, señor, mire el físico pica y se extiende la difícil situación por la que ha estado atravesando la pareja o expareja conformada por el veterano cronista deportivo Frank Mirabal y la presentadora de televisión, Dianabel Gómez. Y es que un hecho poco común en los medios de comunicación, el periodista habría puesto una orden de alejamiento contra Dianabel. Este atravesó previo a que comience oficialmente el posible divorcio entre Mirabal y Dianabel. Los ánimos... Se han caldeado y Gómez habría llegado al punto de usar términos de amenaza de muerte contra Mirabal, por lo que acudió hasta la justicia dominicana. De su lado, Gómez respondió en Instagram y donde aseguró que es ella quien necesita una orden de alejamiento y que prefiere estar presa a estar con una gente obligada. Señores, yo pienso que este señor... Es un circo que tiene. Sí, Para pa, pa hacer noticias. Un, un, un orden de alejamiento donde la mujer no quiere saber de él ni lo quiere sí. tener cerca. Yo creo que este señor, este señor tiene problemas. No tiene problemas psicológicos. No, psicológico no, más allá sí. de psicológico. Tiene, tiene problemas. Mira lo que le Frank, respondió Diana Bela ahí. ¿Cómo Di que le, leelo, leelo. Dice, ¿y qué más estaré yo pagando? No hay forma. Ni justicia, ni en público, ni en redes, ni programas, ni nada. Hacen entender que me deje, eh, hacen entender que me deje tranquila. No sé a qué más recurrir. Cuando me pase algo a mí, ahí la justicia sí hace su trabajo. Porque quien necesita la orden de alejamiento soy yo. No me importa si me arrestan por estar hablando. Yo prefiero que me den cárcel a estar con una gente obligada. Wow. Y abajo le puso una firma. Impotencia. <risa> ay, ay, ay, ay, ay, ay, Señores, este caballero debe, debe la familia. No tiene familia. No será la que no es tiene? rico la familia, que a los ricos no, le puede, no, no se le puede dar no, el y consejo. No, si, y si, es que... si es, El rico a la familia, usted lo jala y que para el consejo no. No, y si es que del menudo vamos a dejarlo que haga su show. <risa> <risa> Eso es lo que si te es menudo. Si claro, ese es el que de dinero. Ese que dejarle de que haga lo que quiera, pero Frankie Mirabal debe. Ellos tienen como asesor, cuando usted es una figura, tiene un asesor, como que este hombre, yo creo que está. No, y si tú A lo supera, que yo lo dispare, dice la mamá mía. Si él no generara ese escándalo, no, no fuera quien es hoy. También, también, porque él, él siempre ha sido, se ha caracterizado por llamar la atención. Por ser controversial. Por hacer controversial, señores, ¿eh? Y esa mujeres también, e, e, e, estas mujeres deben prepararse físicamente y mentalmente porque usted está bregando con una persona con muchos más años que no va a aceptar cuando usted no quiere estar con él ya. te entiende? Y, y el billetaje. Y, y, el y por andar atrás del dinerito, sí. eh, mira lo que está pasando: el, el, el billetico. Le quitan el, el carrito, le quitan el dinero. Y mira, ahora una orden de alejamiento. Un show mediático tiene ahí montado con esa dama. Bueno, que hay que fijarse también, hay que fijarse. ¿Y bonita ¿Sigares? qué ah, ¿Un no, mujerón? Sí, una mujer, una mujer un elegante. Una máquina. Eh, mire, una mujer elegante, pero yo creo que él sonó demasiado porque él halagaba mucho en las redes y, y cosas así. Y usted sabe que esos peloteros andan ahí, ¿Eh? <risa> <risa> Esos peloteros andan pescando, Dios los bendiga, ¿eh? Esos muchachos. <risa> claro, 29 años, lo ve que pegan allá arriba donde están luces, con 20 millones más que, ¿eh? Y sepa. entonces, esté tranquilo, con, con su relación calladita, que usted es un, un anciano, que usted no puede estar eh, tirando la cosa. Le compré esto, y le, ay, le compré otra. Y nada más puede con dinero porque no tiene fuerza. ¿Y cómo? <risa> <risa> no tiene fuerza. <risa> ¿Y cómo, mijo? Ay, ay, ay, esto es lo último. Señores, vamos a una pausa. Tenemos un, invi un, ¿Un invitado? invitado. Tenemos un invitado hoy que vamos a hablar con él. Eh, vamos a hablar con él, a ver. ¿Qué nos trae ese invitado aquí a los osobrosos? Aquí primero.